Buenas a todos muchachos, ¿cómo estamos? ¿Cómo las has pasado? ¿Cómo te ha ido bien? Que bueno, es raro que otra vez estemos aquí, si ayer subí video, es raro El caso es que este video salió así de la nada porque era un video que no tenía planeado Resulta que yo estaba feliz de la vida caminando por Pepe Ganga Pepe Ganga, patrocíname. Cuando de repente, de repente, mis ojos vieron unos makuganes brillantes, brillantes Ahí a lo lejos y yo dije, oh por Dios, ¿qué es esa sensualidad de ahí? Y dije, no, ya, ya, ya, ya Mucha gente me ha preguntado a lo largo del tiempo que a este canal, ¿de dónde Consigo plata para sacar los vacúanes Yo lo hago con Popstar Magic ¿Qué es Popstar Magic? Popstar Magic es una aplicación que te permite ganar dinero Solamente por jugar Solamente tienes que empezar a jugar el juego de Popstar Magic Y a medida que vas a ir conectando cuadritos Te va a ir dando monedas en el juego Estas monedas luego se convertirán en dinero A medida que vas llegando a cierta cantidad de monedas entonces el juego te va a poder permitir desbloquear algunos bonos de regalo de algunas tiendas Como lo son Amazon, Play Store, Xbox, Playstation, Steam, bueno un montón más Sin contar que también te permite poder desbloquear bonos de regalo de Paypal Hay bonos hasta de 100 dólares El link de la aplicación la dejaré aquí abajo en la descripción Además si usas este código que te dejo aquí en pantalla, este sensual código Entonces te ganarás 300 monedas Sin contar que si descargas la aplicación desde el link que te mando También te ganas otras 300 monedas Así que bueno, empezarías con 600 monedas Lo cual siento que está asombroso Y puedes empezar a jugar Así que nada chicos, espero que les guste mucho el video Son poco que ya quería hace tiempo, que ya en la colección Y pues nada, sin más recuerda seguirme en Instagram, Facebook, Twitter En todas estas redes sociales Y además recuerda ir a Drography, un canal muy genial de animaciones Y pues nada, empezamos con el video Bien, people, ya estamos aquí, ya estamos aquí en este hermoso lugar, en este hermoso espacio. Y ahora vamos a abrir, por favor, por fin, Sparkugan Diamond. Bien, ponemos una carta por aquí Hermosa, sensual carta Y traemos a nuestros compañeros Midnight Percival, que bueno, a ver, a ver, a ver Y a Holcourt, sí señores Que bueno, las partes manuales son solo Sus dos orejitas, mira nomás qué divinos Y ahora tenemos aquí A mi lado, así es Diamond Sindius, mis primeros Diamond, eh, probablemente ya han visto Muchos unboxings de Diamonds Quise traer este tipo de contenido antes Pero me perdonarán la vida No, no, he pod no había podido encontrar, no había podido Conseguir. Es curioso porque este pack viene con tres Bakuganes que yo ya tengo de por sí. Que son Sindius, Creo que este es un Tritonium. Y este es un Mantonoid. Solamente que a Sindius lo tengo en Darkus normal. A Tritonium lo tengo en Aquos. Y a Mantonoid lo tengo en Ventus. Si no estoy mal. Aquí ahorita vamos a comparar estos tres junto con un Clear de la temporada pasada. Y junto con las versiones que no son Diamond. No porque pues aquí se muestra todo. Todo. Absolutamente todo. Así que sin más. Por favor. Empecemos. No voy a quedarme con la caja. Estas cajas. La verdad, poco más que interesarme. La verdad, o sea, estos son muy, muy como. Bueno, es una caja. Digamos que a diferencia de otras, estas cajas son como muy. Hombre, que se van a terminar dañando de todas formas, ¿no? Bien, abrimos aquí. Yo siento que ya tengo más maestría. No es que haya abierto muchos últimamente. Pero, pues, bueno, aquí ya hay como más conocimiento de causa. Bueno, vamos a sacar esto así. Tenemos aquí primero los dos Bakukor junto con, pues, los otros seis, ¿no? Bakukor me refiero a los Bakuones normales. Las cartas, que, bueno, son bastantes. Y el... Sin Dios, Diamond, ¿no? Y aquí, bueno, ya luego tenemos, pues, Diamond, Sindius, ¿no? Mira, viene con un Bakugan Ultra, dos Bakugan normales y seis Bakugor. Ah, bueno, tres cartas de personaje y tres cartas habilidad. Entonces, pues, comencemos. Creo que voy a dejar los Bakuganes de últimas y voy a empezar más bien con las cartas. Siento que es como lo apropiado. Por cierto, me parece fatal que sea así. Yo digo, son cartas. Bien, aquí ya tengo unas tijeras. Ahora solo falta que corte las cartas también. Muy bien, aquí está. Claro, es que es mucho más sencillo y no lastimas tanto las cartas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos primero, pues... Lista, ¿no? A ver, de aquí que me interesa, Webam, tengo que tenerlo, y Maxotaur, pero Aurelus. Y, ah, bueno, y un Craquelios. Aquí que tenemos, bueno, tenemos las reglas simplificadas, claramente. Vamos a empezar con las cartas. En primer lugar, tenemos un Mantonoid, carta que pues ya teníamos. Ah, bueno, te las dan a tres. Turtonium, yo supongo que tendremos también tres Turtonium. Yo la tengo en Aquos, como, como sabrán, yo la tengo en Aquos. Ah, bueno, mira, estas están, están traducidas. Las que yo he comprado, todo lo que yo tenía no estaba traducido. Sindius Ultra, bueno, eh, Diamond. Sindius Ultra, la evolución. Y la Diamond, obviamente. Eh, mil poder ven, no está mal. Cuesta 4. Y Turtonium, 800. Bueno, este nivel de daño está brutal. Dice, cuando este Bakugan se abra, puedes intercambiar uno de los Bakukor de este Bakugan con el Bakugan oponente. Bueno, aquí están los Bakugan. Eh, vamos a abrirlos. A ver, puño, escudo, hélice, hélice, puño y escudo. Digo, escudo y escudo. Bien, y ahora viene la parte más esperada por toda Latinoamérica. Y vamos a empezar a abrir estas bellezas. Sí, señor. Y un video por ahí eh, de gente que las abría así, que empujaba así. Los dos cubanos. Hombre, que igual y no funciona, ¿no? Pero bueno. Otra vez volvamos con las tijeras y las hacemos Yo no entiendo, algo que vi que solucionaron en Armored Alliance y creo que es una de las cosas que De yo no solucionó hace mucho con Val Planet Es la forma de guardar Los Bakugan A ver, esto está... Ya, por Dios Bueno, y aquí lo tenemos, este es Turtonium, Es Diamond, hermoso Míralo, bueno, entonces vamos a abrirlo o Se ve muy lindo, o sea, el plástico Se siente un poco raro Aquí tengo un... Clear, antiguito, bueno, ya se nota el paso del tiempo, inexorable. Se siente como igual, ¿saben? O sea, no se siente. Oh, Yo sé, es un poco raro, pero vale, que se siente muy parecido. Eso se siente más sólido, pero también es porque tiene muy pocas piezas. Este, pues es un poco más. Lo único que sí veo es que, claro, es mucho más grande, es mucho más blanco, porque, pues claramente, es, es mucho más eh, pues, nuevo, obviamente, ¿no? Vamos a abrirlo. Y aquí lo tenemos, Tortonium Diamond 500 poder B. Bueno, no vi en la carta, pero supongo que tendrá lo mismo. ¡Wow! Mira esta belleza. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Wow! Míralo. Se cierra igual que el Tortonium. Claro, es, es el, el Bakugan. Y aquí, mírenlo. ¡Wow! A, a la luz se ve súper lindo. ¿Ves si lo dejamos así como con la luz de la ventana? sí ve muy Esto se ve como como como si fuera vidrio, ¿sabes? O sea, mira. Muy, muy lindo. Míralo. Es blanquito, es súper bonito. Bueno... Bueno, bueno, estoy enamorado Creo que me enamoré otra vez Y eso quiere que no volver a enamorarme Bueno, sigamos Porque si es Tortonium Que no es el diseño que más me atrae No digo que sea malo ¿Cómo será con Mantonoid? Que es un diseño que ustedes saben que yo Voto, riego, aba? Hago lo que sea por Mantonoid. Porque es otro de mis favoritos Esta temporada, esta esta, esta generación Y aquí está Míralo, hermoso Es que es lindo hasta cerrado, es lindo Mira nomás, qué belleza Vamos a abrirlo a ver, un Bacucor aquí. Eso. Míralo. Es muy lindo. Mantonoid Ventus. Dime si no es lindo. Mantonoid también tiene 500 poder B. Ahora mismo se me ha olvidado esa. Aquí está. 500 poder B es un Bakugan hermoso. Mira esto. Muy lindo, muy lindo. Se cierra, pues, igual co, igual que con Turtonium. De la misma forma que cierras el normal. Es uh, si metes la cabecita y ya está. Y aquí ya tienes, pues, tu Bakugan cerradito, ¿no? Vamos a ir otra vez. Yo tendría un equipo Ventus. O sea, si tuviera las cartas, tendría un equipo solo Ventus. Solo por este Bakugan. ¿Ok? O sea, no lo haría por nada más. Y ahora viene el grandote de la manada, que es, pues, este Sindius, ¿no? Vamos a ver, ¿tiene cintilla? No, no tiene cintilla. Vamos a empujarlo... Para que salga. Ya, no estaba tan difícil, la verdad. Solamente hice un poco de drama. Bueno, mírame esta belleza. O sea, dime si esto no es lindo. O sea, mira, si tú no te enamoras de esto... Ya, o sea, tú no, no, no te enamoras de nadie. Yo sea, ni... Mira qué belleza. Sin Dios, Diamond. Se siente rarito, rarito. 200, por ver. No es tan fuerte, la verdad. Eh, Sin Deus. nunca ha sido mi diseño favorito No niego que es uno de los mejores O sea, este escudo y esta espada es hermoso eh, No niego que es uno de los mejores diseños eh, Pero, pues tampoco es mi favorito Y, eh, bueno, Sin Deus es hermosísimo Yo lo tengo en Darkus tiene, No tiene piezas manuales Todo esto es automático Y, pues, bueno, Sin, es, Sin es uno de los bacones más geniales pues, de, esta, de esta temporada, ¿no? Ah, bueno, otra cosa Sin Deus tiene aquí el, el... Aquí se le pega el Core. Así entonces, pues vale, es muy creativo esto. O sea, mira, tener un Bakukor ahí, mira esto. Así se ve muy lindo. Sin Dios Ahora voy a mostrarles las versiones que tengo De los Bakuganes Que no son Diamond En primer lugar tenemos aquí a Tortonium Aquos Para que ustedes entiendan un poco mejor la forma Estos Bakuganes igual ya habían aparecido en el canal En los unboxings y así Entonces pues claro ya ustedes ven ¿no? Vale el poder B creo que es el mismo Sí claro tiene que ser el mismo Muy lindo, muy lindo Ahora aquí les voy a mostrar a Mantonoid Tengo también una versión Ventus Pero pues no es Diamond ¿no? mira, aquí está muy lindo de los Bakuganes que más quería tener así en Ventus. Algo que me gustó mucho de, de, de, de esta serie de Battle Planet es que, curiosamente, en mi caso, muchos de los Bakuganes que yo quería, sí o sí, eran fáciles de conseguir. Bueno, excepto Wibam, obviamente. El caso es que Mantonoid, wholecore Pegatrix, Ultra, todos eran muy fáciles de conseguir. Y por eso los pude conseguir fácilmente. Y ahora por último, Sin Y la versión que tengo es totalmente lo opuesto. Porque ni es Diamond ni es Pyrus. De hecho, el que tengo es Darkus. Así es, tengo la versión Dark. Ya apareció aquí también. Bueno, este tiene más poder. Es curioso. Mira, este tiene 300 poder B y este tiene 200. Es bueno. Hombre, qué está pasando aquí? Sindius Darkus, Sindius Pyrus Diamond. ¿Qué prefieren? Difícil decisión, ¿no? Difícil decisión. Yo no sé por cuál me voy todavía. La verdad, siento que es muy asombroso este. Pero este también me llama. Ah, no sé qué hacer. Pero bueno, pongámosles un escudo a cada uno. Aquí, eso. Ah, bueno, tú lo. ¿Tú lo abriste? Así, eso, perfecto. Y ahora díganme la pregunta del siglo. ¿Qué prefieren de cada uno? ¿Turtonium, Diamond o Aquos, Mantonoid, Ventus o Diamond, Syndius, Darkus o Pyrus, Diamond. ¿Qué prefieren? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál escogen? Bueno chicos, este ha sido el unboxing. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Comenten cuál les gustó más y por qué. Muchas gracias por todo chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Pues nada, nos vemos en otro video. Adiós. Oh, oh,